Hola a todos, mi nombre es Julver Pro y en esta ocasión estamos en el canal de JulverSos y quiero mostrarles cómo hacer páginas web responsivas o al menos lo principal para poder hacerlas responsivas y que se adapten a tabletas, a celulares y pues a dispositivos más grandes, tanto dispositivos grandes como pequeños. Por ejemplo, aquí estamos en mi sitio web, ¿no? Este es mi sitio web, el cual está hecho bajo ese principio. Si se fijan, voy a, a minimizar un poquito la... La ventana de Chrome. Y así es como se visualiza. Voy a recargarla para que vean. Así es como se visualiza, por ejemplo, en celulares. Y si se fijan, si yo voy haciendo esto más grande, se va adaptando a lo que es la pantalla. Para este video vamos a utilizar una pequeña herramienta que se llama CSS Flexbox. ewebic.com diagonal flexbox. La página obviamente la voy a estar dejando en la descripción. Ok, volviendo aquí, quiero que vean cómo se adapta. Y bueno, se va adaptando pues a la pantalla, ¿no? Todo el contenido, todo el contenido. Observen esto de las redes sociales que es lo más, lo más práctico para que puedan observar que los contenedores pues se adaptan completamente. Y esto es muy sencillo. Sé que muchos utilizan Bootstrap o algunas otras herramientas para poder lograrlo. Pero yo te voy a mostrar esta herramienta que en lo personal es la que yo utilizo. Y pues se adapta bastante bien a todas las pantallas, ¿ok? Vamos ahora, bueno aquí está la herramienta, esa es la herramienta que les, que les decía, aquí por ejemplo tenemos unos contenedores acá, dos de color rojo y uno de color azul y de este lado tenemos las opciones con las cuales podemos jugar para poder visualizar acá los contenedores y ver lo que pasa, por ejemplo aquí donde dice Align Items. Perdón en mi inglés, pero es muy malo. Eh, bueno, si le damos flex start, quiero que vean qué pasa. Se pasan al inicio, ¿no? Si le damos flex end, se pasan al final. Center, pues en medio, ¿no? Stretch, abarcan toda la pantalla. Ahora, vamos a dejarlo en center para este ejemplo. Y yo en mi caso utilizo Sublime Text como editor de código. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Ahora, por ejemplo, vamos acá. Y agregamos las etiquetas básicas de HTML. Perdonen, disculpen, no he guardado el documento. Voy a guardarlo en descargas y voy a ponerle index.html, que es la base de todo documento. Disculpen, disculpen, debía haber guardado el documento. Ahora sí lo voy a guardar dentro de mi carpeta y listo, ya quedó. Documento index.html. Ahora sí agregamos las etiquetas básicas de HTML y lo voy a poner aquí ejemplo responsivo. Para que se den una idea ok ahora aquí en el body quiero que observen este ejemplo les va a impactar muchísimo si no saben cómo hacer responsiva las páginas la verdad de esto a mí me gusta bastante ahora si se fijan acá con estos contenedores al yo elegir estas opciones que están aquí acá abajo me arrojó el código html y también el código css ok para esto vamos a copiar el código HTML, control C o clic derecho y copiar. Y lo vamos a pegar dentro del body. Ok, ahora vamos a acomodar esto un poco. Esto, esto y esto se van a hacer un poquito al centro. Y este también uno al centro y este también. Ahora, quiero que observes esta estructura. Para que se hagan responsivos los contenedores, en este caso los dips. Siempre se necesita un DIP padre. Este que dice container, si se fijan, contiene a los DIP hijos. Esto lo estoy diciendo así para que lo puedan entender mejor. Ahora, observen que container pues tiene a estos tres. Y estos tres, bueno, vamos a cambiarle aquí las clases para que puedan entenderlo mejor. Ese es el padre. A este le vamos a poner eh, hijo1. Y a este le vamos a poner hijo2. Y este de acá, hijo 3. Dependiendo qué es lo que quieran hacer, será la cantidad de divs hijos que quieran agregar. Por ejemplo, aquí vamos a agregar un h1. Perdón, en minúscula. Y vamos a darle un h1 y le vamos a poner hijo. Ahora sí en mayúsculas. Y vamos a ponerle 1, 2 y 3. Esto es solo un ejemplo para que puedan ver... El para que puedan ver la estructura correctamente. Perdón, hijo 3. Ahí está, listo. Tenemos tres DIPs hijos y un DIP padre. Ahora voy a abrir aquí abajo una etiqueta style para agregar el CSS. Pueden hacer lo mismo o pueden agregar su propia hoja de estilo CSS. Ok, yo lo voy a poner aquí el CSS. Vamos a la página y aquí copiamos el código CSS. Todo esto que está acá. Y pegamos. Listo. Ahora. Este que tiene el nombre de container. Vamos a ponerle padre. Ya que es la clase que nosotros le pusimos arriba. El dip padre. Esto del hate lo pueden borrar. Si no quieren que tenga algo definido. Este lo vamos a borrar. Y aquí le vamos a poner. Hijo 1. Que fue la clase que pusimos arriba. Y aquí también. Hijo 2. Y aquí también, hijo 3. Muy bien. Ahora que ya tenemos esto, vamos a visualizarlo en el navegador. Vamos a abrir in Browser. Se va a abrir y vean, tenemos esto. Ahora vamos a agregar un poquito más de estilo CSS para que se pueda visualizar un poco mejor. Ahora, al Deep Padre. Yo quiero que este Deep Padre vaya abarque el 100% de la pantalla. Así que vamos a darle 100%. Recargamos. Vamos al navegador y tenemos esto. A esto para identificarlo vamos a agregarle un background de color, eh, bueno, yellow, que sea de color amarillo. Ok, perdonen. Vamos acá y ya está. Como pueden ver, abarca toda la pantalla. Pero tiene estos márgenes, ¿no? Muy feos que vamos a quitárselos ahorita. Creo que para eso vamos a agregar un asterisco y le vamos a poner aquí que el margin sea 0 y el padding también sea 0 vamos a recargar vamos a actualizar y ya está perfecto ahora sí ya está pegado a la pantalla de arriba ahora vamos a, a poner un background en el hijo 1 que sea de color de color blue ok vamos a ver qué tal recargamos y listo aquí por ejemplo tiene un width que dice auto si queremos que se adapte de la misma manera es decir que midan lo mismo vamos a ponerle el 33.3% para que de esta manera estén abarcando eh, pues vaya el 33.3% pero hagan de cuenta que esto pues va a ser igual las medidas van a ser igual para los tres hijos ahora si recargamos vean Mide 33.3, 33.3 y 33.3 Ahora, si se fijan, ya se está adaptando Vean, tenga la resolución que tenga Siempre van a medir 33.3% Ok, ahora vamos a agregarle Bueno, vamos a seguir agregando un poquito más de CSS Y bueno, aún no le pusimos el background blue A este de acá abajo, que es el hijo 2 Le vamos a poner el background, no sé, de color red es nomás un ejemplo. Y a este de acá abajo le vamos a poner el background, no sé, pink. No se me ocurre otro color. Y bueno, queda de esta manera uno de color azul, uno de color rojo y uno de color rosa. Ahora, al de color azul, o más bien a todos al mismo tiempo, para hacer esto al mismo tiempo, le damos clic a la tecla de control y al mouse al mismo tiempo para poder seleccionar o poder estar eh, escribiendo código en tres líneas diferentes o en todas las que quieran. Ahora vamos a a decirle que esto tenga un padding de 10 píxeles y también que el color de, del texto sea de color blanco ok perfecto vamos a recargar y listo ahora sí se puede ver un poquito mejor y ahora vamos a decirle que font family sea de color no perdón sea arial ay ay ay perdonen ay, perdonen perdone. aquí está Arial para que se vea pues más acá, más bonita Y también creo que me falta que el texto esté alineado al centro Text Align Center Y ahora recargamos y listo, ya tiene más presentación Ahora por ejemplo, vean, se adapta completamente, no hay ningún problema Se va adaptando, se va adaptando Pero digamos que tú quieres que cuando llegue a cierta resolución elijo hijo 1 esté Encima, que abarque el 100%, el hijo 2 esté en una sola fila y el hijo 3 esté en una sola fila. ¿Esto como se hace? Muy sencillo, muy sencillo. Vamos a verlo a continuación. Ahora, para que pase esto, tenemos que añadir un media query. Este tiene que decir que el máximo del width de 1250 píxeles, es decir, de 1250 píxeles hacia abajo, se van a aplicar estas características. Ahora vamos a explicar qué fue lo que hice, qué es lo que están viendo. El dip padre, si se fijan, tiene un display block. En la parte de arriba tiene un display inline flex, es decir, en la misma línea. Acá abajo le estamos diciendo que el display va a ser block, es decir, por bloques, uno debajo de otro. Y... En los DIP hijos, que es el hijo 1, hijo 2 e hijo 3, estamos diciendo que el width lo queremos al 100%. Acá arriba está en 33.3%, aquí en 100%. Ahora, guardamos el documento tal como está. Pero, ¿qué pasa si minimizamos la ventana? Observen, ahí está la magia. Se puso uno debajo de otro. Ahora quiero que vean la diferencia. Cuando pasa de 1250 píxeles se pone en una sola línea y cuando se hace más chico se ponen en una debajo de otra y esto es el diseño responsivo básicamente si se fijan aquí sale esta línea de acá abajo para arreglar ese pequeñito error solo tenemos que ir al deep padre y ponerle overflow y ponerle hidden ya con eso guardamos volvemos a actualizar y se resolvió ese error ahora sí Quedan nuestros contenedores completamente responsivos, ya es cuestión de que eches a volar tu imaginación o dependiendo qué página web es la que vayas a hacer, te va a servir muchísimo esto de Flexbox, estaré haciendo más ejemplos en otros próximos videos si este video es que llega a tener apoyo. Y les voy a estar dejando la herramienta en la descripción del video. Que la verdad es muy buena. Se la recomiendo muchísimo ya que me ha servido a mí también. Y en realidad pues no tienes que aprenderte las propiedades CSS. Que te estuve mostrando aquí. Ya que pues en esa página puedes jugar con esas opciones. Ahora por ejemplo. Aquí en esta página vamos a la página. Pues estas opciones pueden modificarse. Y dependiendo qué es lo que tú necesites. Espero que te haya servido este video, nos vemos en un próximo capítulo, así es como lo manejan los que hacen programación, pero eso es algo básico, nos vemos en un próximo capítulo y espero que te sirva esto para tus páginas web y pues nada, suscríbanse al canal, ya saben estaré subiendo más videitos como este, nos vemos.